Vale, o sea, eh... <risa> a, a que se para las pausas. Hola, Plan, soy Suida y estoy aquí con el típico gordo. Sin sí, vida social. Sin vida social, haciendo un vídeo comiéndonos 10 hamburguesas. ¡Hamburguesas CHALLENGE! Pero, o sea, tenemos 10 hamburguesas que nos tenemos que comer y no nos hemos puesto un tiempo límite tampoco. Claro, porque es típico, eh, hay, es típico... Es típico gordo, sí, soy yo. <risa> si te las puedes comer, oye oh, no, tú, ¿no? Pero si no te las puedes comer, vas a botarte, ¿sabes? Entonces, ¿llevas cinturón? No. Mejor. Es que gordo y yo soy charmante, de chonchos Somos gordos por naturaleza Somos gordos flacos, que eso es algo que la gente no entiende tampoco Que por cierto en mi canal de Youtube, que oh, voy a apreciar sí, para si sí. es, es pamerino Espero que aquí me pongas como los pros donde estoy sí. a mi enlace, ¿no? Tengo un vídeo en el que me como una hamburguesa del Burger Pack en cinco mordiscos Son pequeñas, ¿vale? Pero... pero no lo son <coughs> espera, no, espera, no mover la cámara, mira, mira Sí. Yo, ah, ah, no no con tu permiso, buen provecho, ha sido un placer. Yo creo hamburguesas. Venga, vamos, empezamos. Venga, haga, ah, va, que, va que la no muerte fruta. te acompañe. No, por favor. Que la hamburguesa te acompañe. Pero empiezo <risa> <risa> a ah, notar como que no puede Claro, porque ya estás viendo la comida y estás pensando en lo que no podré hacer. Somos youtubers o somos borracos. Somos borracos. Somos borracos. <risa> Estoy por ir a buscar algo para hacer el reto más extremo todavía. ¡Picante! ¡Sí! ¡Oh, oh la ¡Oh, yeah! Un bote de tabasco, motherfuckers. Me quiere tanto que me saca dos vasos. Sí, ahora te sacaré otro. ¡Para que mi amor sea triple Las personas inteligentes, no se pone tabasco. Pica, pero está bueno. ¡Ya sí, pica bastante, eh! el yeah, porque es el Challenge Extreme. A los de McDonald's, si nos ven, pues se podrían pasar y financiar un poco el vídeo, ¿no? Mm -hmm. <ríe> Aquí estamos. El partner eh? Esto es para lo que da el partner, para comprar venta hamburguesa, no te da para más la gente que dice el dinero del partner, el dinero del partner. No he visto ni un céntimo de mi partner que no tengo por eso de YouTube. Entonces, ¿para qué te quejas? Porque no sé, tienes si youtuber te has de quejar del partner. En realidad la gente que no es youtuber se queja del partner, no sé por qué. De hecho, me parece que España es el único país en el que la gente hace comentarios sobre el partner. La hambúrguer del partner. Es pues la tercera, la tercera. ¡Ahora no pareces tan dura! ¡Ahora no pareces tan dura! ¡Eh! ¡Sí! ¡No me mires con esa cara! ¡Dentro de poco vas a estar en mi estómago, maldita hamburguesa! Cuando comas una hamburguesa, sola una o dos, no te fijas, ¿no? Cuando ya te comen muchas, pues te vas a en los detallitos y la acabas haciendo ahí rarísimo, de una hamburguesa a la otra me siento súper lleno O sea, hasta <risa> antes de comerme una estaba bien Pero me he comido una y ya me siento súper lleno ¿Y sabes qué creo? ¡Creo que le falta tabasco, bitch! <risa> Vamos a darle un giro dramático ¡Échale más tabasco! Oh, no que comer el huevo, idea ya <risa> <risa> ¡Qué pica, pica, pica! ¿Tú no lo en serio? Te voy a contar un secreto y esto lo voy a pasar a mi hermana mayor para que lo vea luego, ¿vale? Resulta que cuando era un crío, muy pequeño, tendría 6 años o ve si había tenido un amigo y estábamos en casa jugando y tal, se ha caído la cámara, estábamos en casa jugando y, y se ve que queríamos algo, ¿vale? Y a mi Eva, Eva, Eva, que se llama Eva, danos agua. Y la tía dice, ah, sí, espera, espera. Se ve que le estábamos dando un por culo que te cagas, ¿vale? Entonces ella, pues era adolescente y nosotros éramos los críos pequeños que tocaban los huevos. Y la tía copia y dice, mira, mmm, que os voy a dar una cosa muy buena pilla un bote de tabasco, coge una cuchara de sopera y me mete una cuchara de sopera de tabasco en la boca. A mí y a mi amigo, En el momento que yo estaba reaccionando todavía, el, el amigo, ¿sabes? Pues estaba ya, pues ahí, pues toma, cuchara de sopera de tabasco. Y claro, tú no te imaginas que soy querido, te voy a hacer esa putada, ¿sabes? Que yo creo que desde entonces soy al picante. ¿Vas por la quinta? ¡Sí! por, voy por la quinta! Vale, quedan 31. Llevamos 26 minutos con 5 hamburguesas. Voy a ser súper sincero, o sea, ya he llegado a un punto en el que no puedo comerme esta hamburguesa. No, no puedo más. No puedo más. Porque no tienes suficiente tabasco. <risa> <risa> hostia, oh, tío. Estoy muy muy lleno. Lo que pasa es que eres una cabezona de la hostia. Has visto que he empezado con la quinta y dices, pues si este empieza con la quinta, pues yo también. Claro, porque esta es la quinta. Claro. Claro. No es la sexta. Esta es la quinta Es la quinta, es la quinta 9, no? 6,7,8,9 Es la sexta, perdón, sí Las hamburguesas de McDonald's producen subnormales, ¿vale? Nosotros estamos aquí y ya se nos ha olvidado hasta, hasta contar o sea, No, no puedo Yo creo que esto es un empate, claro, ¿no? No, no, Para ti me hacen sacar lo mejor que a mí Estoy borracho de hamburguesas Sí, eh, oye Soy un hamburguesolico Si puedes comerte más de seis hamburguesas, pues a mí me dio <risa> Si tú te lo propones, realmente puedes pero es que no quiero botar, qué no, gracia. Próximo reto, el reto de los nachos. Picante. Pero, pero muy picante eso sea hoy. A ver, realmente la, la gente no sé si lo ha visto, pero me he cascado como algo más de un dedo de la botella de tabasco que está llena y vienen hasta, hasta arriba, ¿vale? Sí. O sea, he comido mucho tabasco. Pero es que en los nachos le voy a echar todo el restante. ¿Te pues me voy a morir. Tú sí, no vas a poder comértelo. Que al menos uno de los dos sufra. Espero que os haya gustado el vídeo. suscribiros si os ha gustado el vídeo y queréis ver más charraditas porque seguro que vamos a hacer más charraditas. Dale like. No, no seas sincera, pero ¿tú crees que yo le caigo bien a la gente? No. Hostia, gracias. <risa> está muy bien eso, está muy bien, está muy bien. Está muy bien gracias. Suscríbete y dale al like. Y no te olvides de los favoritos. Así podrás ver cada semana un nuevo vídeo de Street Tech